Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traigo una aplicación que se llama Wizen, la cual he visto en YouTube. Gente que está subiendo videos. Y les traigo este video más que nada porque la estuve viendo, la estuve analizando y para mí es una estafa y los quiero prevenir a ustedes, los suscriptores, para que no caigan en esta estafa. Así que, por favor, quédense para ver este video, que les va a servir para no ser estafados. Es? es Se supone una plataforma para minería en la nube de criptomonedas. Lo que me pareció raro es que te pide lo único para registrarte, tu nombre de usuario, tu email, confirmar el password y listo. Ya directamente vos ingresás y te regalan 2,22 dólares que, que se transmite a tasa de hash de 222. Y lo único que tenés que hacer para empezar a minar es, una vez que vos tenés esto, corres estas barritas, por ejemplo yo estoy 100% en tron, pero puedo poner 41 en este y corro este, y ya directamente fíjense cómo empieza a subir, es demasiado fácil, y otra es que te regalan, o sea literalmente podés ganar plata gratis, sumamente raro porque hoy en día nadie te regala nada, ya cuando alguien te regala algo es porque generalmente es una estafa. Otra cosa que me parece la cual hace que sea una estafa piramidal es el tema de socio. Dice, obtener una recompensa por las actividades de los socios. La ganancia de los socios recibida como recompensa se acredita en la moneda en la que se realizó la compra de energía. Tenés nivel 1 un 10% de ganancia y nivel 2 un 5%. Y cada vez que se registren con tu link ganas 3. Entonces, ¿por qué digo que es una estafa piramidal? Porque lo que quieren hacer es meter mucha gente, que esa gente que entra llame a más gente. ¿Por qué te regalan estos 222? Te regalan estos 222 para endulzarte, vos decís, vení, lo pones, ganas, lo retiras o lo podés reinvertir para ganar más velocidad. Pero también podés comprar la energía, vos venís y podés comprar más velocidad para sacar más. Entonces te endulzan porque vos decís, tengo 222, estoy sacando, ponele uno 50 centavos de dólar por día voy a meter mucho más guita para sacar más rápido. Y después de un día para otro esta página se te fue. Así como pasó con así como pasó con Ranch, no sé si alguno lo conoció a O Ranch, que era parecido a esto. Bueno. Ya vimos las cosas por la cual sospecho que es una estafa y cómo funciona. Y otra cosa rara es acerca de la compañía. Vámonos acerca de la compañía y no te tira ningún tipo de dato. Lo único que dice es, Wisin es la primera y única empresa minera oficial. Hemos preparado especialmente para usted un equipo profesional que ya está configurado y funciona muy bien. La empresa ha pasado una gran cantidad de controles y ha recibido todos los certificados necesarios para la producción de criptomonedas. Cosa sospechosa porque si vos tenés certificados, generalmente el 99,9% de las empresas te lo pone así súper grande y te lo muestra para que vos los veas y te sientas seguro. Una vez más queremos recordarte que la empresa es oficial. Generalmente el mentiroso suele decirte esto no es una estafa o esto es 100% seguro y cosas así, que suena muy raro. Y te garantizamos una ganancia diaria del 1 al 3% del monto de tu depósito, rápidamente a altas velocidades. La empresa también se preocupa por su socio y usuario. Por lo que hemos desarrollado un excelente sistema de afiliado de dos niveles. Justamente para que vos llame a más gente y sea vuelva una estafa piramidal. La bonificación gratuita de registro que está disponible para cada usuario es de 2,22 dólares. Que está disponible para minar gratis. Ya vimos este tipo de empresa minera la cual suena mucho a estafa y ahora le voy a mostrar empresas, le voy a mostrar dos empresas que son también muy parecidas a esta pero que realmente son verdaderas, fíjense la diferencia de una con la otra vamos a ver Bit Patagonia esta es una empresa que está en Ushuaia en Tierra del Fuego eh, es una compañía Minera también, en, el, en este momento la empresa está, la están renovando, así que no podemos ingresar, pero fíjense que están los datos, dice tamaño de la empresa de 11 a 50 empleados, sede en y tierra del Fuego, tipo de financiación privada, fundada en el 2017, especialidad blockchain, fintech y ecosistema, ubicación. Perito Francisco Moreno, 200, 2974, en Ushuaia y toda la cosa. Y te muestra los empleados que trabajan con nombre, apellido y todas las cosas. Todos los datos están a la vista de cualquiera. Esta es también de tierra al Fuego. Generamos criptomonedas y rentabilidad en dólares. Eh, no es que la estoy promocionando ni nada, solamente para que ustedes vean una página verdadera con una que posiblemente sea una estafa Dice, somos la primera compañía de argentina en ofrecer una solución integral de minado de, de criptomonedas Democratizando su acceso a cualquiera que posea una conexión a internet Seguridad y transparencia, potencia de minado, innovación y tecnología, minado descentralizado Rendimiento de enero 2022, 260 dólares neto de gastos. Advertencia, el mercado de la criptomonedas es volátil. Los valores publicados corresponden a los registros históricos y no pueden tomarse como proyección a futuro. Y en el otro te estaba, te estaba asegurando de 1 a 3. Fíjense que en este te aseguran de 1 a 3% y fíjense que en los datos personales lo único que te tira es un super arroba .biz, apto 4b 2311 north los robles avenida lo único que te tira como dato no te tira ni un teléfono, no te tira nada o sea, nos vamos con tu plata y anda a pedirse la magoya y acá te dejan dos números de teléfonos y un contacto para que puedas mandar mail si tenés algún tipo de problema. Vamos a ver el tema de la empresa. ¿Qué hacemos? Creamos ecosistemas sustentables para generar profit a través del minado de criptomonedas. Elegimos el destino ideal y creamos las locaciones perfectas en Tierra del Fuego. Usamos la tecnología adecuada y en muy corto plazo generamos rentabilidad en dólares. Desarrollamos una plataforma para tener conectados todos los RIC. Monitoreamos performance y capacidad. A través de Dashboard tomamos decisiones, databases para ir distribuyendo la potencia de minado y optimizando su rendimiento. Bueno, acá te dice que ofrecemos tecnología, lugar, seguridad, mantenimiento, garantía de minado y distribución. ¿Por qué tierra al fuego? Porque tiene energía, el mejor costo en kilowatt por hora de toda la Argentina. Clima. Los climas muy fríos nos permiten tener mejor rendimiento de los equipos y menor costo de refrigeración. Y los impuestos, por ser una isla, zona franca, goza de exención, impositiva y no contributiva, IVA ni ganancias. Algunas de nuestras granjas, acá te muestran las fotos de diferentes granjas que ellos tienen. Reporte de minado, enero 2022. Ganancia por mes, 240.311 dólares. Ganancia por día, 8.010 dólares. Ethereum generados más de 402, potencia de minado 101,3 GHz por segundo y promedio de minado 331 MHz por segundo. Ric activos 372 y la temperatura de la granja 12 grados, temperatura promedio del GPU 53. Acá si querés minarte para ver más información... Y vamos al minado en llave. Dice, de acuerdo con la inversión realizada se instalan los equipos y se preparan para el minado. Antes de los 45 días se asigna la wallet donde se acreditarán las recompensas en criptomonedas de acuerdo con la capacidad de generación invertida. La inversión se realiza por única vez. Es accesible y se obtiene el mejor precio de Argentina. Rentabilidad anual histórica promedio 60%. El tiempo evaluado: cada RIC de alto rendimiento tiene una expectativa de vida de aproximadamente 5 años hasta el reemplazo. Garantía de minado. Dentro de los 45 días se garantiza el funcionamiento o la acreditación de recompensa correspondiente si hubiera demoras. Administración: FI de minado, llave en mano, es del 26%. Luego adquirido el RIC. Sudmining se hace cargo de la administración y te acredita periódicamente en tu billetera el 74% de la criptomoneda que se genera. Incluye instalación y conexión de la red de minería, alquiler de espacio en granja correspondiente, refrigeración, servicio de energía, servicio de internet, seguro con franquicia de 10% y mantenimiento técnico. Así que bueno gente, para ir cerrando... Fíjense la diferencia entre uno y otro, y acá te muestra también los tipos de placas que usan. Comparado con esto, donde vos haces un clic, mueves esta barrita y ya se supone que está generando plata. Lo que voy es una estafa, seguramente casi un 99,9%. Estoy seguro que es una estafa, así que por favor no inviertan plata si quieren. ...háganse la cuenta... ...pero usen lo que te regalan... ...y si generan, buenísimo... ...yo lo que tengo pensado hacer es... ...de lo que vaya generando lo voy a ir reinvirtiendo... ...para tener más velocidad... ...pero no pienso poner un peso en esto... ...si, sí, como le digo... ...hay gente que está sacando... ...ganancia... ...pero es lo cómo funcionan ...la estafa piramidal... ...la estafa piramidal es... ...atraer un montón de gente... Hacer que inviertan plata y de un día para otro se van. cuando cae el, la, el efecto piramidal? Cuando muchos quieren sacar plata, quieren sacar sus depósitos y ahí es donde empieza a caer la pirámide. Así que bueno gente, analícenlo, tómenlo en cuenta y le tiro la última así como... Fíjense que ni siquiera Google conoce esta empresa. Y para que Google no conozca esta empresa, estamos al horno. Pones Wizen y lo único que te aparece es Wizen Gas Sensor. Después te dice Wizen Abertura más diseño, Wizen Wikipedia, Electrónica y así un montón de cosas, pero de la página esta no aparece nada. Generalmente cuando es una, una página legal, vos pones la página en Google y enseguida te sale la página o algo relacionado con esa página de algún diario de algún algo que menciona esa, esa empresa pero nadie menciona nada en google así que bueno gente bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y como le digo por favor no inviertan un peso en esta empresa porque seguramente es una estafa si alguien ya invirtió o ya conocía esta empresa